Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Esta vez vamos a hacer. No sé, no sé qué voy a hacer porque ahorita no tengo ninguna idea de qué voy a hacer. A ver, vamos a ver qué tengo aquí en mis videos. Aquí en toda la cosita. A ver, tengo aquí estas dos cosas de que no sé qué sean. Que grave. ¡Ay, ¡Ah, la! Tengo un montón. Pero qué voy a hacer con todo esto, tío. No sé. No sé qué voy a hacer con todo esto. Bueno, por mientras, a ver, esto lo quitamos esto a ver que hay aquí, vamos a meditar, no sé qué mm -hmm. qué pase ¿Y de ah, oh, está bien esto lo quitamos porque no lo vamos a estar viendo y ahora, a ver qué más, qué más, qué más, a ver qué encontramos ay, ah, ya sé, ya sé, mm. A ver, ¿qué chihuahua no esto? No, no, no no tenía planeado estar. Vamos a ver qué vemos en Netflix. Va bien, va muy bien. Ah, sí, cierto. A ver aquí, en Discord, este... Sebo, Sebo, Sebo Gamer 5626. ese es mi amigo que ha estado aquí jugando. chihuahuas ya subió uno, a ver, vamos a ver. Pero en YouTube, a ver, vamos a ver qué subió el, el día de hoy. Hola, amigos de YouTube, aquí okay. con un nuevo video para el canal de la cb y con Lalo 104 Lucky, Estamos como en el for de cómo, ¿cómo lo dice el rock. pro. Saluda, wey. Vamos a ver qué hace. Hola, qué hacen. Antes lo dijiste muy rápido para estar hablando, ¿no? Que eso es lo que sube. De hecho. Bueno. De hecho, este, esta parte también yo lo grabé. O sea, yo lo grabé todo, pero el problema... Ay, que no quiero esta cosa. El problema fue de que... Este... Yo cuando íbamos terminando, se me... Se me apagó la computadora y el video pues no se guardó. Así que pues yo no voy, ya no voy a tener video de esto, pero bueno, sigamos. Ya que... Sí. ¿Qué campaña quieres jugar, bro? Que sea, no sé. Más difícil. Que... Tengo que hacer aquí Una cosas de tarea sí, cierto. Sí. Dificultad avanzado, ¿no? Uh -huh. Ya. Partida solo para amigos, dedicado oficial. Sí. Ya, güey. Ah, irá, pues, irá, pues, irá, pues. Empecemos con un cumbión. Este no es cumbión, esta es esta canción. A ver. Dejen su like por esta canción. XD, bueno, ya. Ahorita tengo 50. Ella más su... quiere ganarse. Tú, tú esto. Pues que se lo gane. Se lo doy si quieres. Bueno, no. Hasta que lleguemos a 80 suscriptores. Ya les dije. De hecho, si le hace, le hace como tú le dijiste. Así de. un montón de comentarios. Okay, well, we'll De hecho ahí no les dije que cosa pues sí es cierto porque en parte pueden ganar fácil y rápido pues entonces comentando más o sea por lo mínimo mínimo mínimo pueden comentar como una o dos veces máximo como unas tres o cuatro no sé como... ahí después veré pero al fin de cuentas eso si sí llegan a los 80 suscriptores, o sea, no, no inventen. ¿Cuántas ocupó? Se va a poner otra, pero si ya no se puede más, no inventen. Qué loco. Mira, no entiendo cómo es que ella se gastó varias y yo sigo con lo mismo. Me, yo en parte ya mejoré. A ver, si sí, estoy viendo, ¿eh? si sí, estoy viendo. Nada más que estoy aquí. Mismo. Pero bueno, hasta. ¿ah, Mira cómo yo sigo, ustedes muriéndose y yo sigo con toda mi vida. Como bravo, bravo, bravo por la disfavor. Gracias. gracias. <tose> <risa> espérate, espérate, espérate, espérate A ver, sigamos Quiero recalcar algo ahí Me morí por culpa del tank Si hubiera... Si no hubiera dejado este Que el tank Me persiguiera Y el tank con solo un golpe Me mató, me mandó hasta... Ay sí, no, ay sí, no, a ver, a ver esta parte, ¿no? Tan, tan, tan Es que se queda perfecto, mijo Queda perfecto Yo lo que no entiendo pam, es de que cómo es posible De pam. pam. pam. ¿Si ves en el de los pantanos No, te la cartana no, sí. Pam, pam, pam Okay, ah, sí, es pues. cierto, ahí agarré la De hecho, no entiendo cómo hay... Si ves el de los pantanos, aparece... Ah, sí, es cierto, ahí se suena entrecortado. O sea, yo... Miren. Voy a hacer un montaje. En parte ya lo estoy haciendo, pero todavía no termino. ¿En qué parte me quedé? Creo que era este A ver Espérenme tantito, espérenme Que carga yo por mientras voy a hacer que ¿Qué hago para el día de las madres Y fe, espero que felice, feliciten a sus madres Porque es, es lo único que tienen Y nunca tendrán algo más hermoso que ella Así que pues Ajá, aquí nada más, o sea, estábamos Feria siniestra Ajá, o sea, en la feria siniestra Si ¿sí ven ya después de esto, nos subimos a un helicóptero, ¡Venga, todos, el helicóptero. Y nos vamos al helicóptero. Vamos a volar el helicóptero. Mira, ahí nos vemos en el helicóptero. El helicóptero se va, vamos, vamos. Pero si ven aquí en el siguiente, que, o sea, debajo de Feria siniestra es Pantanos, ¿no? Ya ahorita ya está Pantanos. O sea, aquí se ve que empezamos. Ahí se trabó bien feo. Tuvo un lagazo bien feo, lo voy a tener que dejar así, no sé qué voy a hacer ahí en esa parte. Pero como de repente llegamos aquí a esta zona, justamente como, como a sería. las vías de un tren y. Joder, tío. y dentro de un Oye. tren, o sea qué pasó ahí. Alguien sí, que me diga qué tío, pasó tío, ahí después de esto. O sea, no entiendo. Bueno, sigamos. Ruedas de tren. ¿Y eso por qué? No, no, no, no right? Es lo que estoy diciendo. Pero eso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 Ah, nunca vi cuando agarró ah, ¿no? ¿no? ah, mira, ya mira ahí después mal? que sigue Ah, es cierto No entiendo cómo es que puedo matar a la ¿Cómo es que no hizo daño? ¿Cómo es que no le hizo daño? Ocupa hacks Ocupa hacks eh. Este Sebas Sigamos ya, ya por fin llegamos La trayeta mejor mucho mejor much better Creo que hay una katana. Sí, esa canción no sé cómo se llama. Ahí sí, si alguien se la sabe pónganla en sus comentarios, por favor, porque no me da sé. Gracias. Espero, vamos a ver. Sabes que te digo? Ahí viene otra botana. No, yo, yo estaba bien espantado porque no sabía qué hacer, entonces me fui pa me fui para allá para el otro lado del mundo yo de hecho no sé ocupar la, la escopeta ahí pero yo atrás yo estaba ahí justamente ahí en esa parte de hecho no sé cómo fue posible de que me haya muerto quedado casi sin vida Ay, como Sebas tenía un montón de vida No, espérate, no, espérate, eso no se vaya Me hubiera dado mejor ¿Sabes qué hubiera pasado? Me hubiera dado mejor el botiquín Y ese hubiera tomado las pastillas Que nada más lo curaban Como por el 70 o... Oh. 80% y así lo dejaba, pero no, nada más me dio las pastillas y yo casi muriéndome ya casi viendo gris. ¿no? <risa> mira, pues, <risa> oye, Sebas, ¿por qué no hiciste <risa> eso antes? O sea, mira, él se curó y yo me quedé así casi muerto. No me sabía esta parte. Pero estás por atrás. No, ¿Sí si ven, aquí hay un montón de luz, pero se, es que creo que le agregó tipo de efectos. Porque mira, si ven aquí, chulada de imagen, tres, no, eso no tiene, eso no está permitido en mis videos. Si llega a 4 likes, no, si llega a 5 likes. Subo otro video de Death For Dead. Pero si no, no, eh. Ya no. O sea, tiene, tiene 43. ¿Y cómo es posible de esos nada más 3 que vieron mis videos? 3 nada más le dieron like. Y los 43 demás no le dieron nada. Ah, qué chido, qué chido. I got a bad feeling about this. Ya, que siga el video. Siga el video. Sigue, sigue, <tose> sigue. <tose> ¿Qué es esto, tío? Qué bonito, gato. Un like por eso. Un like por eso. Denle todos un like por ese gato. No quiero, no quiero, no quiero. Me entiendo por qué quiere matar tantas hombres. Mira, ahí sigue uno. Por culpa suya me, me mató. No, no, espérate, no, espérate. eso ¿Para qué te curas? Nada más estás gastando de botiquines. Por eso yo necesitaba después. Mira, qué, qué, tan... qué tanta vida tengo. Y mira tú, tienes 93. No. Se vas, te pasaste, te pasaste, te pasaste, te pasaste, te pasaste. Bueno amigos de YouTube, eso sí a todos. Si les gustó el video, denle like. Para la segunda parte tenemos que llegar su like por a favor. 5 likes xd y adiós. Son muy pocos, tienen que ser 7. Sí, tienen que ser 7 likes. Para que no se suscriba, van a ver qué dice después. En esa parte me gusta, pero hubiera puesto así como las de en negro. Dice, no sé qué dice, ya saben, si no dan 7 likes, ya va a tu casa. Bravo, bravo, bravísimo, hermosísimo, José. hermosísimo. saben, suscríbanse y dejen su like para más videos, y si no, pues ya no voy a hacer más videos, así que dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima